Amigos, retornamos nuevamente por aquí. En esta noche nosotros queremos conocer a fondo qué es la cumbre latinoamericana ya que en esta ocasión tendrá su presentación decimonovena en República Dominicana, ya que cumple 20 años este importante conclave que se ha desarrollado en diferentes países del mundo. En esta noche nosotros contamos con la presencia de Jaime Navar Piña, quien es el presidente de esta cumbre latinoamericana. Señor Jaime, bienvenido a este espacio y a República Dominicana. Muchísimas gracias, Robert, muchas gracias y un saludo a toda la gente de República Dominicana. Gracias por el espacio. Don Jaime, nos preguntamos así de entrada, Cumbre Latinoamericana, ¿qué es esto? La Cumbre Latinoamericana eh, es eh, un espacio que no solo eh, pretende capacitar profesionalmente a candidatos políticos, gobiernos de América Latina, sino también pretende ser un espacio de networking, de que la gente que acuda a la Cumbre Latinoamericana, eh, también tenga la posibilidad de vincularse y relacionarse con toda la gente de alto perfil que está, que está y que ha estado en este evento, donde luego después hay un feedback eh, muy importante en cuanto a acuerdos, negocios, etc. Don Jaime, 19 años llevando a cabo esta cumbre, ya se escoge República Dominicana para ser anfitrión en esta ocasión. ¿Por qué escoger a República Dominicana? Muy buena pregunta, Robert. Eh, se escoge a República Dominicana por tres razones muy importantes. La primera, es el país con la mayor estabilidad política en la región. Sí. Número dos, es el país que me parece que tiene un muy buen modelo de reactivación turística, incluso dentro de la pandemia. Sí. Y número tres, es el país que ha sido reconocido por Price Travel, una agencia muy importante, como el mejor destino internacional de la región. Estos fueron los tres argumentos que se discutieron y se analizaron al la seno del comité que tiene su sede en Miami para decidir que es muy viable y muy conveniente hacer la 19 cumbre latinoamericana en República Dominicana. Sí. Don Jaime, ya la cumbre va a cumplir 20 años en diciembre. Sabemos la incidencia que ha tenido a través de los años como se ha estado desarrollando. ¿Alguna propuesta, algún... Documento que se haya levantado en una de esas cumbres en estos 19 años que usted pueda recordar que haya sido efecto o haya causado algún tipo de, de positividad en el desarrollo de estos 19 años de la cumbre, don Jaime? Bueno, es muy importante porque es en dos vías. Primero, eh, eh, acciones que se toman ahí de corto plazo y acciones que impactan a lo largo del tiempo. Te digo algún un ejemplo muy claro y muy concreto. Los asistentes, algunos asistentes a la cumbre en Miami, en Repu de República Dominicana, sí. gente, personas que fueron de República Dominicana a Miami, en 2016, hoy son diputados. Hoy son diputados sí. del Congreso de este país y nos han escrito por interno, nos han dicho, yo estuve en su cumbre y ahora soy diputado. Excelente. Entonces ha habido una, una formación específica, concreta, para la gente de República Dominicana, eh, de, de, de mediano plazo. En el corto plazo, yo recuerdo una anécdota muy importante, porque el secretario general de la OEA, Luis sí. Almagro, en 2018 dijo un discurso muy fuerte, pero muy importante, respecto a la dictadura que, se estaba, que aún padece en el país de Venezuela. Sí. Y después de ese discurso, y por ese discurso como antecedente, se tomaron decisiones importantes en la política exterior sí. de Estados Unidos respecto a este país de Venezuela. Don Jaime... Ese mismo tema que usted toca ahí con Venezuela, hoy en día la sociedad ve todavía con mucha preocupación que la situación que vive Venezuela no ha podido tener una solución. Usted como conocedor de estos temas y esta cumbre que se ha desarrollado, ¿ha habido falta de intención o qué ha pasado con esto que no se ha llevado una solución a la situación de Venezuela, don Jaime? Pues tienes, es, es un tema muy complejo, pero creo que hay dos aristas. Sí, a ver. La primera, los organismos internacionales están muy limitados en sus reglamentaciones, en sus estructuras internas de operación o de ejecución sí. para llevar a, a cabo acciones contundentes. Sí. A mí me parece que la OEA, con todo respeto para el señor Luis Almagro pero, y la ONU, eh, tienen mecanismos que están desfasados de sí. lo que está pasando en las realidades de los países. También, por el otro lado... Eh, eh, eh, en, en, en, en Venezuela sí. existe no un gobierno no es un político es sí. una mafia eh, de narcotraficantes sí. que están en el poder sí. es una mafia que está aliada con el terrorismo de Medio Oriente sí. entonces no es solo un grupo de políticos que están ahí sino tienen ramificaciones en otras áreas muy peligrosas que tiene que ver con narcotráfico y con terrorismo sí. de otros países. Por eso ha sido muy difícil eh, que sea algo, algo sustantivo, y por eso los venezolanos son el segundo país con mayor migración del mundo, sí. con más de 4 millones de venezolanos fuera o huyendo de este país. ¿Le ha tocado a usted, don Jaime, en alguna de estas cumbres, analizar este fenómeno y viendo de la óptica, de ustedes como asesores, como conocedores de la política y muy ampliamente de los panoramas. ¿Le ha tocado asesorar en este caso algunas personalidades? Sí, sí. En algunos casos particularmente, diría yo, de Ecuador, de sí. Perú y de mi país, México, en algunas gobernaciones. Y te puedo decir y abundar un poquito en eso, que hay que estudiar a fondo lo que está pasando en el mundo. ¿Qué está pasando en el mundo? La pandemia está dejando secuelas y más aún todavía que quedarán en el aspecto económico y en el aspecto psicosocial de, de las poblaciones, que ni siquiera lo estamos midiendo ni lo estamos calculando. Eh, hay eh, eh, análisis que se espera que haya más hambre, desafortunadamente, sí. en el mundo, más problemas económicos y mayores afectaciones mentales, sobre sí. todo a la población estudiantil de varios países. Don Jaime... Volvemos a ese punto, pero ya yéndonos a la celebración de esta decimonovena cumbre, la número 19 en República Dominicana. Se dice que de esta cumbre saldrán importantes eh, eh, puntos que podrán ser utilizados para el desarrollo de la democracia, la institucionalidad y todo eso. En sí, el accionar de esta cumbre, los resultados que esperan ustedes. Pues mira, eh, esperamos sobre todo que acudan primero que acudan y que estén con nosotros toda la gente que aspira un cargo o, o la mayoría de las personas que aspiran un cargo de elección popular sí. en las próximas elecciones ¿por qué? porque es fundamental que estos candidatos desde cualquier concejalía hasta la presidencia eh, eh, hagan o desarrollen una campaña de manera profesional que esto garantiza, posibilita que también los que ganen ejerzan un gobierno de manera profesional, sí. por un lado y por el otro en la parte del networking, de, eh, estarán acudiendo eh, 8, 9 y 10 de julio, que será la cumbre aquí en República Dominicana, en Santo Domingo, estarán acudiendo algunos empresarios de otros países y que seguramente tendrán relaciones y vínculos con los políticos y empresarios de este país. Y creo que el feedback eh, de estas relaciones puede generar negocios o nuevas oportunidades para este país, particularmente con estas visitas de gente de otros países. Muy bien. Don Jaime, esto que usted ha dicho debe ser una inspiración, muchos candidatos, aspirantes, gente con visión de algún tipo de proyecto político debe participar. Ahora, ¿la respuesta que tienen ustedes de los políticos a estos temas es positiva? No siempre es positiva. No siempre es positiva porque en República Dominicana y en toda América Latina, este, incluso Estados Unidos, hay varios aspirantes a cargos de elección popular sí. que improvisan, sí. que creen que lo saben todo y que creen que su sobrino o su compadre o su amigo les puede sí. ayudar en la campaña y es el peor error. Sí. Y esos son los casos de, de los que pierden la elección. Uh -huh. La diferencia de estar en un evento como la cumbre latinoamericana puede ser... El, el gran tema para perder o ganar un proceso. Si están en la cumbre, van a hacer una campaña de manera profesional porque van a aprender cómo hacerla. Y sí. si no están, van a improvisar y van a perder su proceso. Porque al parecer, don Jaime, usted entiende que todavía hay políticos que apuestan a la suerte, al amiguismo, al compadrismo, al que sí, que yo voy. Y no estructuran una campaña como tal, don Jaime. No llevan a cabo un proyecto político al nivel que sea. Sí, exactamente. A la absoluta improvisación. Lo que le espera al político que improvisa y que no lleva una campaña en forma profesional es perder. Sí. Es perder la elección y, y no solo perder él, su aspiración personal, sino el, el grupo de personas que creen en él. Sino también la cantidad de plato, de dinero que pierden por gastar a ciegas en cosas que no están diseñadas eh, de manera profesional y estructuralmente bien hechas. Eh, don Jaime, si pudiéramos, para actualizar un poquito a la audiencia, en sí el trabajo de usted en esta cumbre, usted habló de orientar y demás, pero en sí los puntos serían la orientación en campañas políticas o desarrollo de campañas políticas. En sí, ¿cuál sería la labor de usted en medio de esta cumbre? Pues eso, precisamente, traer expertos de diversas ramas que están muy orientadas o trabajando, estrategas, consultores en campañas electorales. Sí. Vamos a poner el acento de cómo hacer una campaña bien hecha, profesional, exitosa. Sí. Para eso traeremos expertos de primerísimo nivel que han ganado elecciones, sí. expertos en desarrollo de la estrategia, expertos en manejo del discurso y sí. de, del candidato, expertos en el manejo de las redes sociales y sí. la estrategia digital, y así hay expertos en la construcción del mensaje, eh, hay formas de hacerlo y todo parte de una investigación de mercado para hacer todo este trabajo y traeremos estos expertos que son de los mejores del mundo de Latinoamérica para que cuenten su experiencia en base a hechos concretos, a casos de éxito, para que la gente que acuda pues tenga ese aprendizaje. Estamos hablando que dentro de esos expertos tendremos algunos que hayan sido candidatos a hayan participado, que ahora están en, en los trabajos de consultoría y demás. vamos Hablamos de diferentes ramas, de los, los expertos que tendremos. De diferentes ramas, pero más que candidatos, Robert, eh, eh, asesores profesionales que Ajá. han estado en campañas de presidentes de la Ajá. República, de gobernaciones, de alcaldías, y que nos van a contar de manera explícita y concreta, pedagógica, cómo lo hicieron con tantos temas en tal campaña y cómo ganaron esa campaña. O sea, más bien serían sí, sí. consultores y estrategas. Excelente, excelente. Don Jaime, permítame hacer una pausa porque yo sé que esto se pone interesante. Y al retornar vamos a aprovechar su presencia para hacer un balance al panorama político y las campañas en República Dominicana. ¿Qué le parece? Perfecto, encantado. Hacemos una pausa, retornamos de inmediato. Interesante conversación con don Jaime Navar Piña, presidente de la cumbre latinoamericana. Venimos en breve.